Sí lo sé, lo sé, mucha paja. Hola Barney. Recuerdo que esta película la vi en casa de un primo un día que me dejaron encargando, y tenía un DVD con el título de Barney la película, y en eso esperaba que fuera una revelación, algo que diga que es Barney tarde años, en darme cuenta que todo lo que hace Barney se lo imaginan los niños, lo dicen en el opening. Bien, a lo que iba, la película inicia normal, como iniciaría cualquier película los nietos yendo a pasar las vacaciones con los abuelos, se aburren, deciden jugar con un película al que llamaron Barney, lo bañaron, misterioramente creció, y no es como en la serie normal, aquí sí reaccionaron y bueno... ¡Es Marcela! ¡Sabe mi nombre! ¡Ay, gracias a ti, Cody! ¡Ay, es muy agradable tomar un baño después de un viaje tan largo! ¡Un dinosaurio! ¿Un dinosaurio? ¿Van y el dinosaurio? Se ponen a jugar, eventualmente encuentran un huevo y ustedes se preguntarán de quién es el huevo. ¿Será acaso Billy? No, porque él aparece en la película y lo conocen. ¿Será acaso Baby Bob No, ella también sale será Riff. Tampoco. No les jodo, toda la película es sobre perseguir a ese huevo para que al final termine en la misma granja y el huevo ni siquiera es de un ave o un reptil es de esta cosa extraña. Al final cantan el himno al amor infantil y se revela que Baby Bobby y pueden hacerse invisibles. Así que la familia tiene esquizofrenia y Barney y el otro muñeco son muñerco, fin.